¡Esto no es un tutorial de uñas! ¡Hola! Soy Diana, vamos a ver lo que traigo entre manos hoy. En el video de hoy traigo mi rutina de cuidado de uñas. Me gustaría aclarar que no soy técnica profesional de manicura y que siempre es recomendable asistir a un profesional. Aproveché que llevo diseños de prueba y varios días sin arreglarme las uñas para que este video fuera lo más preciso posible. Como pueden ver, llevo una uña sin nada, algunas uñas con base, esta es una peel of base de Born Pretty Angel que compré hace poco. En otras uñas llevo diseños de prueba, así que comencemos. Normalmente si no llevo las uñas pintadas con esmaltes muy pigmentados o muchas capas por sobreponer diseños, utilizo removedor de uñas con acetona en vez de acetona pura, pues esta es más agresiva y en mi experiencia debilita más la uña si la uso con frecuencia. Con un disco desmaquillante impregnado con removedor quito el diseño y aquí viene el primer momento de probar el esmalte peel-off que compré. Al ser peel-off esperaba que levantara todo pero no estoy segura si al usar acetona debilitó el esmalte así fuera en gel. Se quita bastante fácil, pero estaba haciendo algo diferente a lo que esperaba, así que en la siguiente uña, intenté levantar el esmalte sin aplicar removedor antes. Estos esmaltes vienen sin instrucciones, así que seguí mis instintos. Ahora, después de haber investigado, me siento un poco tonta. El diseño de perro se levantó mucho más fácil que el anterior, pero seguía sin ser lo que esperaba. Buscando reviews, encontré que tocaba sumergir primero en agua las uñas y luego sería más fácil retirar la base. La diferencia fue notable, como pueden ver. Miren eso, oh yeah! Para continuar con la rutina, pasé un disco desmaquillante con un poco de quita esmalte. Normalmente, una vez ya tengo todas mis uñas limpias, el siguiente paso es aplicar un removedor de cutículas. El mío favorito es de Mavala, pero desde que no lo venden en Sephora me cuesta mucho conseguirlo. Así que recientemente descubrí que lo puedo comprar en Amazon y mucho más barato que en las farmacias, lo cual era mi alternativa. Les dejaré el enlace en la descripción del video, a veces también uso el de Mercadona, es menos potente pero como me hago mantenimiento cada semana me viene muy bien cuando no tengo descuidadas las cutículas Lo dejo actuar durante unos 2 minutos y luego empiezo a empujar la cutícula, yo tengo dos métodos El primer método es usando mis propias uñas de los dedos pulgar e índice empujo la cutícula esto lo hago también mientras estoy en la ducha, si no he tenido tiempo para sentarme con calma, arreglarme las manos. Además, me ayuda a que tenga más tiempo entre mantenimiento y mantenimiento. El segundo método es empujar la cutícula con un palito de naranjo. La principal diferencia es que con tu propia uña puedes controlar más fácil la presión que ejerces sobre la uña. Yo, a veces cuando utilizo el palito de naranjo, puedo llegar a lastimarme un poco los bordes de la uña que son los más difíciles de empujar la cutícula. La cutícula protege la uña de infecciones y es importante que al realizar este proceso seamos cuidadosos. Yo me empujo la cutícula para tener las uñas más presentables, especialmente al aplicar esmalte. Si está muy larga la cutícula, empezaría muy abajo la aplicación del esmalte y esto da un aspecto descuidado. Si no pintaré las uñas por una temporada, no realizo este paso con tanta frecuencia. Personalmente, siento que cuando no me empujo la cutícula, me crecen más lento las uñas así han quedado las uñas después de empujar las cutículas luego procedo a retirar el removedor de cutículas yo aprovecho para cepillar la base de las uñas para que con el cepillo los tejidos extra que se desprendieron se quiten fácilmente y así han quedado mis uñas después de lavarlas y secarlas como pueden ver hay algunos tejidos levantados de la cutícula que se alcanzan a ver el siguiente paso es con un alicate cortar delicadamente esos tejidos sobrantes cuando trabajo con el alicate es importante no jalar la cutícula, sino cortar solo los tejidos que sobran al levantarla. El siguiente paso lo realizo con esta herramienta que no sé cómo se llama. Una vez me he lavado las manos, aprovecho que es fácil retirar los pellejos laterales, así que con la punta, la que no es de empujar la cutícula, sino la de cortar, retiro la piel sobrante. Este proceso antes lo hacía con el alicate también, pero no quedaba la piel muy homogénea. Hay quienes no tienen mucha piel sobrante en esta zona, pero en mi caso sí que tengo bastante y me gusta retirarla porque me da la impresión que hace ver mis dedos más estilizados. Luego, procedo a limar mis uñas. Yo utilizo una lima metálica que me regaló mi mamá, marca Encore. Cuando llevas las uñas naturales o con esmalte transparente, se puede notar si la base de la uña no es tan homogénea, llámeme loca pero me gustaría que se viera todo totalmente parejo. Esta herramienta la suelo utilizar también para empujar la cutícula. Pero la encuentro demasiado agresiva. En estos momentos me estoy dejando crecer las uñas y estoy limándolas para tener una forma cuadrada. Si quieren un tutorial donde hablemos sobre las diferentes formas de uñas, déjenmelo saber en los comentarios y podré crear un video especial para esto. Otro de los pasos que solía realizar es, utilizando una lima de cuatro pasos, limar, polichar y abrillantar mis uñas. Sin embargo, es un paso que ya no realizo pues no se adhiere totalmente al esmalte de uñas cuando estoy realizando mis nail art. Continúo aplicando una crema de manos con jojoba y vitamina E. Suelo tenerla en mi escritorio y cuando me acuerdo, la aplico. He leído que la jojoba es muy importante y es uno de los aceites que más se parece a los que producimos naturalmente las personas. Para finalizar los tips de mi rutina, durante las noches aplico este reparador y protector de cutícula de Mercadona. Huele muy rico, no sé si sea el marketing, pero siento que los tejidos adicionales de mi cutícula son mucho más flexibles desde que uso esta crema. Suelo aplicarme esta crema por las noches, pues en las instrucciones recomiendan dejarla actuar durante 4 a 5 horas. Esto ha sido todo, si les gustó ese video, rompan el botón de me gusta y no olviden suscribirse y activar notificaciones para conocer los últimos videos con tendencia en decoración de uñas, además de un poco de love que me vendría muy bien. Gracias por ver este video y nos vemos pronto con lo que traiga entre manos. ¡Chao, chao!